Nos encontramos con Yolanda García, militante de Sierra Unida en Benidorm, y con Salva Campoy, también militante de Sierra Unida en IBI. ¿Por qué hay que irse andando hasta Madrid? Por respeto y dignidad de las personas y por terminar con este sistema que nos está ahogando a todos.